En el año 1946, de la imprenta López de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, salía el libro titulado Tierras interiores, del autor cruceño Enrique Quez La obra trae 43 poemas en sus 215 páginas, las que son presentadas por el propio Quez notando. Mis versos están en todas esas cosas. Su aparente diversidad fluye, no sé por qué, de la propia unidad de origen. Cómo quisiera agradecer a todas esas cosas de mi tierra, una tras una, porque me regalaron belleza. Ellas, vida y poesía, hicieron nacer mis poemas. Ellas hicieron crecer como un árbol, este libro nacido y vivido en las entrañas recónditas de, de América. El índice del poemario anuncia versos como los titulados Romance de la buena tierra, Romance de la kunumi soltera, El Carretón que pasa y un poema del camba. Este último, por ejemplo, dice en sus líneas Hombre sumergido en un océano de hojas, Tronco telúrico, vibración sonora de la selva, Tórax fraguado en un rudo golpetear de truenos y una espiral de látigos. Ojos al sol y a sombra. Manos endurecidas en el contacto áspero del asadón. Extremidad humana de tus brazos morenos. Tierra, tierra, fragante en primavera cuando yendes el surco y con los pies desnudos fragmentas los terrones húmedos de rocío. Tierra, tierra... Enrique Ken Mercado Nació en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia En 1920 Y falleció el año 2008 A decir de Pedro Simose La crítica literaria redujo su obra poética A la escuela costumbrista Y lo encasilló en la literatura regional Pero ante todo Es un poeta introspectivo de gran hondura metafísica